Buenos días de nuevo a todos. Eh, yo voy a presentar el proyecto que realizó el archivo en el que yo trabajo, el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Eh, este proyecto eh, le hemos capitaneado el equipo directivo del archivo, en concreto eh, la directora del archivo, Cristina Emperador, el subdirector, Javier Requejo, y yo misma como directora de programa. El, el proyecto que, que llevamos a cabo nosotros eh, se llama, o lo conocemos como Cero Papel, eh, fue una acción que hemos acometido en nuestro archivo en el verano de dos, del año 2021 dentro del marco de, de proyectos de, de innovación promovidos a través del grupo de trabajo de impulso de la innovación eh, y pretendía identificar eh, lo mismo que el resto de, de grupos eh, un problema existente dentro del archivo eh, para proceder a buscar una solución y, e implementarla eh, aplicando una metodología básica de innovación que es la ofrecida por, por el grupo de trabajo de impulsar la innovación. Eh, en concreto, el problema que nosotros detectamos y que hasta ese momento no, no habíamos caído en ello, era... Eh, que mmm, veníamos incumpliendo los requisitos legales en materia de administración electrónica, puesto que eh, todavía estábamos generando documentos eh, administrativos en soporte papel. Eh, hay que tener en cuenta que el archivo de la Real Chancillería de Valladolid es un organismo de custodia de documentación histórica, eh, producida en papel, pero al mismo tiempo somos un organismo que forma parte de la Administración Pública del siglo XXI eh, y tenemos que operar en un entorno electrónico, sobre todo a partir de la Ley 39-2015. Eh, una vez que, que habíamos identificado este problema, eh, eh, abordamos el, el, el solucionarlo de una forma global eh, y era eh, dejar de generar documentos en formato papel. Eh, claro, eh, eso se escapaba de nuestro ámbito y, y no podíamos eh, abordar una, una empresa tan difícil. Eh, entonces pasamos a eh, centrarnos en lo que estaba dentro de nuestro ámbito, como decían antes Pedro y Ángel, centrar lo que teníamos a mano. Entonces, eh, con ello mmm, pues conseguimos... Mmm, mmm, ponernos a, a buscar y hacer un repertorio de, de cuáles son los documentos administrativos que eran los que generábamos en papel ¿vale? y una vez que, que identificamos dichos procedimientos, eh, cuáles eh, sí que era posible que pudiéramos transformarles en procedimientos que generaran eh, documentos electrónicos y no tanto en papel. De ese repertorio de procedimientos, y analizando por qué generábamos o trabajábamos con documentos en papel, llegamos a, a la conclusión de que uno de, de los procedimientos que podíamos abordar desde nuestro centro y que teníamos todas las herramientas y a coste cero, que también es muy importante, era el procedimiento de las copias diligenciadas o también llamado el procedimiento de las copias autenticadas. ¿De acuerdo? Eh, este, este procedimiento consiste en entregar al, al ciudadano, eh, que lo soliciten, unas copias acompañadas de una diligencia de cotejo y la, eh, de cotejo y de comprobación con el documento original. Eh, este procedimiento ya venía regulado en el decreto de 16, el 1642 de 1959, es decir, tiene ya 63 años este, este procedimiento eh, y se desarrolla eh, siguiendo la siguiente... Eh, secuencia de actuaciones. Eh, primero se imprimía la copia en papel, ahí estábamos generando papel, eh, se hacía un sellado de la copia con una diligencia de cotejo, eh, el usuario procedía a abonar la tasa correspondiente por las copias diligenciadas y finalmente se le entregaban las copias eh, diligenciadas con eh, siempre que nos presentaran un justificante del abono también en papel, porque la intervención eh, nos pedía que costara en papel, puesto que es un procedimiento que ni siquiera la agencia tributaria tenía el formulario electrónico. Eh, el procedimiento tal y como venía haciéndose desde el año 1959, pues implicaba no solo la generación de papel, sino también una serie de gastos eh, que eh, por parte del centro, tanto en, en el, gastos como, luego lo veremos, eh, el propio papel que se necesitaba, eso sin tener en cuenta toda la inflación que estamos teniendo, que ahora se está poniendo papel eh, carísimo. El tóner, eh, los sellos del tampón, eh, los gastos de mensajería, eh, al, al ciudadano le generábamos una burocracia tener que ir a pagar una tasa que era eh, ridícula, que también veremos luego, eh, lo, lo que implicaba una burocracia administrativa que además estaba... Eh, no iba con los tiempos modernos que estamos de, de, de documentación electrónica y de generación de, de menos burocracia para el ciudadano y de aproximidad y agilidad. Eh, ante este problema, pues la solución que propusimos eh, fue un cambio eh, no tanto en el procedimiento, ¿vale?, sino una actualización de la, de la normativa para adecuarse a los requisitos de la ley 39 de 2015, y es una nueva secuencia de actuaciones sobre las copias digitales. Eh, consiste en una expedición de una diligencia de cotejo con firma electrónica, ¿vale? eh, luego una asignación de metadatos de cotejo a las copias digitales y eh, también apostamos por la exención de la tasa, eh, y el envío telemático de las copias y la diligencia electrónica, ¿de acuerdo? O sea, ya no solo, no suponía un coste para la administración y para el ciudadano, sino que además eh, le estábamos evitando al ciudadano una burocracia eh, y el pago de una tasa que era perfectamente viable su exención. Ahora, ahora veremos por qué. Eh, en esta nueva secuencia de actividades eh, como os decía, no solo hay un, un cambio a soporte electrónico eh, de, de una documentación que, que se expedía en soporte de papel, sino que además pues, eh, permitíamos la exención del pago de una tasa que siempre nos generaba a nosotros eh, complicaciones a la hora de eh, intervención, gestionar los justificantes, eh, una serie de, de burocracia que nos podíamos ahorrar, tanto el ciudadano como, como la propia administración. Eh, la sanción del pago de la tasa eh, se planteó por diversos motivos. En primer lugar, por la sostenibilidad económica del procedimiento. Eh, tal y como se avanzaba antes, nosotros estuvimos analizando eh, los ingresos y los gastos que habíamos obtenido eh, y, y que nos había generado este procedimiento de copias diligenciadas de los años 2018 a 2020, ¿vale? Eh, como veis el, el importe ingresado por la tasa por copias diligenciadas del modelo 790 es irrisoria comparado con los gastos que calculamos que nos generaba este mismo procedimiento. Eh, además, eh, el segundo motivo para justificar la exención del pago de la tasa era el pragmatismo administrativo. Y es que la propia agencia tributaria eh, considera tan irrelevante esta tasa que ni siquiera eh, ha llegado a actualizar sus formularios de pago para entornos electrónicos respecto, respecto a, este, a este modelo 790. Es de los pocos modelos que no están en formato electrónico, con lo cual eh, teníamos que enviar al usuario... El, el modelo 790 por triplicado para que se lo sellen cuando paguen el banco, para que luego nos traiga el justificante y ya en ese momento entregábamos la copia de esta forma eh, pues evitábamos todos esos inconvenientes eh, y además es que eh, esta tasa que se regula desde el año 1959 eh, permitía la exención vale eh, siempre que se haga por eh, los directores de los centros o por la dirección general correspondiente. Eh, esta, posible tasa además, eh, esta posible exención perdón, de la tasa eh, es la única que quedaba vigente para los archivos estatales dentro de este Real Decreto, todas las demás tasas que se regulaban en ese, que se regulan en ese Real Decreto del 59 si han, han dejado de aplicarse en los archivos estatales. Esta era la única reminiscencia, con lo cual no tenía ningún sentido mantenerla dadas las circunstancias. Eh, con esta reingeniería del, del procedimiento administrativo de expedición de copias diligenciadas que proponíamos, pues ofrecemos no solo una mayor flexibilidad y reducción de costes eh, a favor de la, de la administración y de los ciudadanos, sino también el procedimiento pues se ve eh, simplificado y se orienta a las necesidades de los ciudadanos, eh, dejando a un lado pues toda la rigidez burocrática de la administración. Eh, con todo ello pues la, la propuesta que, que, que hemos realizado pues se ha implementado eh, plenamente, es exportable a otros archivos estatales, incluso a otras organizaciones que sigan manteniendo esta tasa y… Y la verdad es que ha sido acogida eh, muy bien en, en nuestro archivo. Y, y bueno, pues eh, yo creo que, que estas son las, las conclusiones que nos permite pues eso, eh, adaptar nuestros archivos a una nueva administración enfocada hacia, hacia el siglo XXI. Nada más.